El episodio de esta semana va a ser un episodio especial. Enseguida vais a comprender por qué. ¡Vamos allá! El niño que hemos dejado al otro lado del charco cumple años esta semana, efectivamente. Dejamos en Illinois un niño y poquito a poco se va haciendo hombre. La verdad es que es el primer cumpleaños que pasa lejos de nosotros. Y tanto nosotros como él creo que lo estamos llevando un poquito regular. La semana pasada él preguntaba si va a haber algún regalo especial. Pues sí, Miguel Ángel. Este recuerdo. Dieciocho añazos, qué rápido se nos pasan, ¿verdad? Cuando yo tenía su edad eh, me sentía orgulloso y presumía de los padres que tenía. Ahora estoy muy orgulloso del hijo que, que tenemos. Y también cuando mi madre me recuerda que lo hemos educado muy bien. Eh, tanto su madre como yo creo que hemos tenido muy buen ejemplo de cómo hacerlo. Así que me vais a permitir, o ya me habéis permitido, que este episodio no os dé ningún consejo que se lo dediquemos a Miguel Ángel por esos 18 añazos. Bueno, un consejo sí que os voy a dar. Estad orgullosos de vuestros hijos. Si los habéis educado bien, cuando empiezan a convertirse en hombrecitos o en mujercitas, os van a dar motivos para sentiros orgullosos. Nada más, que vamos a ponernos a llorar. Contáctelo a vuestros amigos, tenemos que ser más en esta aventura.